a conversar con Belén Sosa Talima. ella es gerente de créditos de SAS Crédito, Familia de Valerza, para que nos cuente acerca de esta nueva posibilidad que están ofreciendo. ¿Cómo estás Belú? ¿Cómo andas Belú? ¿Estás muy con frío? ¿Sabes qué sí? sí. <risa> Todavía tengo frío. Todavía muy abrigado sí. por eso. <risa> bueno, eh, sí, les cuento, les cuento un poquito. SAS Créditos acaba de lanzar uh -huh. este mes... Eh, unos nuevos préstamos para empleados del ámbito privado. Uh -huh. eh, algunas promociones que estuvieron saliendo ahí por redes sociales. Se pueden comunicar ahí también a los teléfonos uh -huh. nuestros para preguntar. Eh, y bueno, nada. Estamos respondiendo a una solicitud que nos vienen haciendo hace mucho tiempo. Sí. Recibimos muchos mensajes, muchos pedidos de poder ampliar nuestro margen de, de, de préstamos, de personas a las que les podemos uh -huh. dar y todo. Bueno, ahora todos los que son empleados de empresas privadas ya van a poder acceder a estos préstamos. Recordemos, Belu, que hasta, bueno, anteriormente tenían solamente créditos para los empleados eh, provinciales, uh -huh. ¿no? Exacto. Del Estado provincial. Exacto. Esa modalidad va a seguir igual, uh -huh. vamos a seguir trabajando eh, a la par con las mutuales, tenemos promociones especiales para ellos, para los policías, para los maestros, uh -huh. eh, seguimos... Eh, trabajando mano a mano con cada una de las mutuales que estás trabajando con nosotros, los empleados de la legislatura, los, eh, los asociados de Apunju. Claro. O sea, todos ellos van a seguir trabajando a la par con nosotros. Y ahora se suman también y los ahora, empleados del ámbito privado. Y ahora vamos Ajá. a sumar a los empleados del ámbito privado para poder eh, darle un poquito más de soluciones a la gente. ¿no? Obviamente sabemos que... ...manejamos las tasas más, más bajas del mercado... Uh -huh. ...sabemos que mm, es muy difícil acceder a un préstamo... ...que, que no te arranque la cabeza como dicen... Sí. Este, uh -huh. ...entonces bueno, la idea es ayudar a más jujeños... ...ayudar a más personas que necesitan... ...y obviamente en qué momento necesitamos sacar el préstamo... ...ya pasaron ya pasó el inicio de clases, ya pasó uh -huh. Pascua... ...que por ahí es cuando uno quiere viajar un poco... ...y, y tomarse un fin de semana largo... Y bueno, ya estamos pensando en que vienen ahora las vacaciones de invierno. Ajá. Claro. Entonces, eh, es ir ampliando un poquito el, el panorama. Los chicos en la sucursal están Ajá. ahí totalmente dispuestos a la, a la, al, al asesoramiento de cada claro. uno, sin cargo, sin costo, pueden pasar, preguntar. Nosotros no tenemos ningún problema en, uh -huh. en responder todo eso. Eh, Belu, ¿qué tipo de créditos están, están brindando? Eh, ¿Cuáles son los beneficios que tiene ahora para los empleados privados? Eh, ¿Cuáles son los requisitos para poder uh -huh. adquirir? Hay un monto. Uh -huh. Estamos con promociones de 20 mil, 60 mil y 100 mil pesos. Bien. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, requisitos, DNI, impuestos, recibo de sueldo. Eso es Mínimos. Uh -huh. Eso es lo, lo mínimo, sí. Y después... Eh, nosotros lo que estamos apuntando es eh, ampliar el, el panorama para que la persona vaya, saque el préstamo y tenga cuotas fijas, uh -huh. es uno de, los, de, la, de la, los que nos caracteriza, tiene cuotas fijas, eh, en, se le dan en el acto el dinero, uh -huh. si ya es en efectivo, está bueno. transferencia bancaria. Uh -huh. sí. O sea, no hay que esperar. No hay que esperar. No, es, se hace en el momento que va la persona, se hace la, la consulta, se hace el análisis crediticio, uh -huh. y se le hace el otorgamiento que, que corresponde, y en el acto se puede ir con la plata. Uh -huh. Es rapidísimo el trámite, nos lleva más de 20 minutos, como mucho, exagerando. Claro. Eh, y bueno, cuotas fijas, prepactadas, totalmente transparentes. Está transparente, bueno también eso, si... eh, que sean cuotas Exacto. fijas, digo. Sí, totalmente transparente como siempre hablamos, ¿no?, el el analizar y, uh -huh. y todo eso siempre siempre dispuestos a, a que vengan nos hablen nos digan eh, cuando necesitan y todo eso capaz que se puede hacer algún tipo de excepción o no uh -huh. y bueno también trabajando a full a full con eh, el descuento de cheques para los eh, para las personas que son proveedores de grandes empresas, uh -huh. o sea, estamos realmente ampliando muchísimo nuestro mercado, la idea es... Viene creciendo. Uh -huh. Sí, la idea es eh, crecer muchísimo más, y bueno, ahora nos tocó ir para los empleados del ámbito privado, uh -huh. que por ahí suelen ser más castigados que los del ámbito público. Sí, uh -huh. es, es así. pero ¿y no hay una distinción, porque sean de aquí de la capital o del interior, cualquier persona se puede acercar? Estamos en toda la provincia, uh -huh. no hay problema. Lo único que podría decirte es que tienen que venir acá, sí claro. o sí. Claro, o sea, tienen nosotros... que venir a las oficinas de acá en Exacto. Capital, pero después la gente del interior que nos está viendo ahora puede y dice, puede ah, venir. mira, me interesa, está bueno. ¿Puede venir a la Capital? Puede venir, pasar por la oficina y sí. llevarse el préstamo en el acto sin ningún problema. ¿Puede haber un primer contacto por las redes sociales o por teléfono y después venir directamente a hacer el trámite? Sí, sí. Sí, sí 100%. La asesoramos de forma telefónica. Eh, por redes sociales, uh -huh. los llamamos si necesitan. Eh, están todos nuestros canales totalmente abiertos a, a que se comuniquen con nosotros. Ahí estamos viendo el número en pantalla, el número de SAS crédito para poder consultar, sacarse las dudas. A veces uno tiene hasta miedo ¿no? de Pregunta, consultar, sí, pero sí, sí. por supuesto, uh -huh. hay que averiguar y ver cuál es el plan que se adapte a nuestra realidad, ¿no? también. Belu, ¿dónde están las oficinas? Necochea 469, local 1, uh -huh. SAS Créditos by Valersa. Ahí está, todas las comodidades ahí en las oficinas para que ustedes vayan, pregunten, consulten, se saquen las dudas, como dice Nancy, anímense a preguntar, ¿eh? porque eh, la duda, como siempre se dice, no, no, no molesta, ¿eh? la pregunta no molesta, y después, ¿por qué no?, ¿Me pueden adquirir alguno de los, de los créditos de SAS. Eh, pensando también en esto, a mí me parece importante, está bueno, de poder incluir a los, a los empleados de, del ámbito privado, que era por ahí algo que le, que le faltaba, como contaba recién, pero, pero está bueno también darle la posibilidad, ¿no? Sí, es algo que, como te digo, nos, nos venían pidiendo, siempre recibíamos uh -huh. consultas, siempre tenemos eh, redes sociales, siempre con muchos mensajes uh -huh. y todo. Pero bueno, la idea era tampoco ir eh, a, a lo bruto, como alguien dice, uh -huh. y lanzarlo así nomás. Entonces, a, ahora lanzamos unas promociones que están muy buenas, uh -huh. las pueden buscar en nuestras redes, de 20, 60 y 100 mil pesos. Está bueno. Entonces... Eh, si pueden acceder a esas promociones, muchísimo Y con tasas eh, de interés que son las más bajas, ¿no? De las más bajas de todo el mercado. Eh, Belu, ¿cómo los buscan en las redes sociales? SAS Créditos. ¿Ah, sí. SAS Créditos. ¿Con, SAS crédito, con, con, Zeta. Zeta. con Zeta. Ajá, SAS Créditos. Así SAS. <risa> eh, eh, ¿Directamente eh, eh, tanto eh, Facebook como Instagram también? O eh, están en Facebook solamente. En Facebook nada más. Bien. Uh -huh. Perfecto, Bien, mira, entonces. Gracias, Belú. Muchas gracias a ustedes, Hasta chico. la próxima. Gracias, Belú. Nos reencontramos en cualquier momento. Ahí estábamos conversando con Belén Sosa Talima. Ella es gerente de créditos de SAS Crédito, familia Valersa. Para...